Estamos en cogerad, en biocultura, con alumnos de esfera, con profesores de esfera, realizando una reflexología podal. A esto yo le llamo empezar muy bien el día. Si aún no has venido y te gustaría recibir una reflexología podal, eh, un distanciado con acupuntura. Ahora es muy prontito, son las 10 y poco. Pues aún estás a tiempo. Lo que pasa es que la feria nosotros la acabaremos al mediodía. Así que si deseas disfrutar de, de un masaje, de una reflexión de acupuntura, aquí te esperamos. Que tengas un feliz día, que tengas un feliz día de la madre. Felicidades a todas las mamás y a disfrutar de este domingo una, dos y tres, sonreír la vida una más, sonreír